Pues bienvenidos a todos a, a la primera quedada de HCP. Eh, gracias a Paulina, María José, Almudena y Ana por estar aquí y a todos vosotros, chicos, porque hacer hacerse hueco en estas épocas es difícil, eh, de, de muchos eventos para los que ya estamos trabajando y de un evento especial para los que están estudiando, que es la época muy cerquita ya la época de exámenes. Entonces, bueno, gracias por que en vuestro tiempo libre hayáis eh, decidido invertirlo en este, en este espacio de encuentro. Eh, me toca presentar como responsable de la asignatura de habilidades y competencias de la persona este, este evento si Dios quiere ser el primero de varios que tendremos este, durante este curso eh, y que tiene como objetivo presentar o generar un espacio de, de encuentro en torno a temas que son de interés para la asignatura que impartimos de habilidades y competencias de la persona eh, y que son de interés entendemos para la formación de todos nuestros alumnos y también para nuestra propia formación personal como profesores o, o como personal de administración servicios de la universidad ¿no? temas de actualidad eh, como este que nos convoca hoy que es que es un verdadero influencer ¿no? que, que es esto de las redes sociales y qué rol tiene un, un influencer y para eso contamos hoy con cuatro personas que, que versan que trabajan sobre este tema y que además eh, lo lo conocen en profundidad y les interesa especialmente me consta porque cuando lo preparamos la discusión fue muy rica, muy rica y muy intensa ¿no? eh, y, y que van a aportar su punto de vista y su expertise, cada una desde donde está eh, a, a la pregunta que, que hoy nos, nos formula esta primera quedada. Eh, a mi derecha tenemos primero a Paulina Núñez. Paulina eh, es Community Manager de Reinum Christi, además es formadora en el colegio mayor. Aquí quienes sois colegiales la conocéis muy bien y holgaría la presentación, pero también es cierto que hay gente que no, no es de aquí y, y entonces merece, merece la pena detenerse un poquito más. Yo de Paulina puedo decir, además de que es una gran amiga, que es una apasionada de la comunicación, diría de la comunicación para el encuentro, ¿no? de todo aquello que genere, eh, que las personas construyan cosas juntas uh -huh. y por eso también nos convoca mutuamente la comunidad del colegio, porque supone ¿no? eh, generar espacios de encuentro para que la gente se enriquezca mutuamente. Eh, además, es consagrada de Reino Christi uh -huh, eh, y tantas otras cosas que ahora mismo, bueno, pues a lo mejor le harían sonrojar y no <risa> es el caso. María José Díaz. Eh, también, bueno, podría decir muchísimas cosas de María José. Voy a empezar con lo que actualmente hace en la universidad. Ella es coordinadora del Integral Leadership Program, eh, del ILP. Para aquellos que estáis en la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales, lo conoceréis así, el programa de formación y liderazgo, que tiene la facultad para la Escuela de Gobierno y Liderazgo, para todos las, las dobles grados que esto pertenecen a la Escuela de Gobierno y Liderazgo. Y también Business Analytics, que no es sobre, pero que también está allí. Eh, es mentora y desde hace muchísimos años en la universidad y profesora de la Asignatura de Habilidades y Competencias de la Persona en, en ADE y Derecho. Ha sido directora de esta asignatura también desde que la asignatura se implantó en la universidad, durante yo creo 10 años o más de 10 años. Eh, y antes de eso, muchas otras cosas dentro y fuera de la universidad, pero voy a destacar que es antigua alumna de aquí. ¿no? Y entonces también esto bueno, lo, lo tenemos en común, muchos, muchos eh, de los que estamos aquí hoy presentes. Es madre de cinco hijos eh, y, bueno, y hace malabares para estar en todas estas partes a la vez y con mucho éxito. El otro día me decía además que es, se declara ignorante total de las redes sociales, pero estamos iniciándola en esto. La estamos iniciando y yo con ella. Eh, pero tiene muchísimas ganas de aprender y por eso le hace ilusión estar aquí, o sea que aquí, aquí la tenemos. Luego aquí tengo a Almudena. Almudena eh, Mansilla es antigua alumna de la universidad, también de la promoción 2013, ¿verdad? Sí, eso es, de comunicación audiovisual. Uh -huh. Y hoy está también como responsable de comunicación de antiguos alumnos, de alumni, ¿no? De alumni sí. de UFV. Antes ha trabajado... Eh, cuatro años en el Departamento de Comunicación de Banco Popular. Banco Popular. Eso es, del Banco Popular. Eh, y es nuestra representante, quizás más joven, en, este, en esta mesa, eh, para, generar, para contar también con tu opinión al respecto. Muchas gracias, Almudena, por la, aceptar la invitación. Y Ana Arenas, que a lo mejor también la, la conocéis porque es figurita repetida en muchos encuentros donde ¿no? hay cámaras porque ella eh, trabaja aquí desde hace muchos años en la universidad, en el departamento de comunicación. Uh -huh. ¿Cuántos años ya, Elena? 11. 11. años. Qué barbaridad. Eso que pareces una niña, pero 11. Es que soy una niña. <risa> Perdona, tienes razón. También es mentora sí. en la universidad, eh, y de primero en la asignatura de habilidades y competencias, y también en segundo en la asignatura de responsabilidad social. ¿verdad? Vale. Pues está casada, tiene niños, eh, y ya, fenomenal. Pues muchas gracias a, a las cuatro por estar aquí. Y sería genial presentaros pero y, y posiblemente con esto que os voy a lanzar ahora también tengamos oportunidad de intercambiar luego alguna opinión. Pero os proponíamos cuando lo preparamos que empezáramos el encuentro con una pregunta no solo para los participantes de la mesa, sino también para vosotros y por eso los bolis aquí y, las, y los folios. Eh, y es ¿por qué nos interpela o por qué te interpela la pregunta de qué es un influencer? Si lo podéis pensar un segundito y escribir alguna nota, esto nos ayudará también a entrar en materia, ¿no? porque, porque luego es lo que os voy a pedir que contestéis brevemente en, en dos minutitos cada una de las, de las cuatro que estáis aquí. ¿Os parece? Entonces os paso, os paso esto. Muy bien, pues os propongo la siguiente dinámica de encuentro, muy libre ¿eh? también, eh, pero que le demos dos minutos a cada una de las personas de la mesa para responder a esta misma pregunta y sea una manera de introduciros o, de, o sea, de presentaros, ¿no? de presentar el trabajo que hacéis y de dónde os acercáis a esta pregunta. Eh, luego os voy a formular otra pregunta más de fondo, ¿eh? que también nos haremos turno para responderla con otros tres minutos más o menos y, y luego daremos tiempo a que podáis preguntar. Todos eh, sobre este tema, lo que queráis, y para como introducción a vuestra pregunta, eh, sería genial si podéis resumir la respuesta que acabáis a la pregunta por escrito. ¿sí? O sea, que es una manera de presentación del, del por qué estáis aquí. ¿Mm? Os introducís de esa manera y formuláis la pregunta que queráis. ¿Os parece? Mm -hmm. Perfecto. Pues entonces, eh, Paulina, ¿quieres empezar? Fenomenal. Muy bien. Bueno, después de la muy buena introducción que me hizo Agus, gracias, solo añadiría que además soy mexicana. eso ya se nota en el acento. Feliz de la Virgen de Guadalupe a todos. Pero bueno, mm -hmm. eh, es, es verdad. Una cuñada comercial, podría. no no podía no. Pero bueno, eh, este tema me alude personalmente, una, porque como decía Agus, soy community manager y de estudio soy community management en el, y empresas 2.0, que es lo que estudié como máster. Y me interesa mucho porque creo que que las redes como marcas van a cambiar, o sea, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, tal, pero cambiarán. Pero el principio que tiene de fondo es el que ya llegó para quedarse. La manera de conocernos, de relacionarnos, de estar continuamente buscando al otro que es distinto, pero las, mar las marcas de las redes cada vez nos hacen algoritmos más cerrados y de conversaciones más endogámicas y estar en contacto más con los que ya conozco. Es curioso, son marcas que nos venden una cosa cuando en el fondo nos llevan a hacer justo lo contrario. ¿no? Entonces me interesa mucho como tema de reflexión personal y de estudio personal muchísimo y también a nivel profesional porque desde hace casi 12 años llevo primero una cuenta que empezó siendo internacional, después eh, Reino Uncristi Internacional, después llevar las partes, por ejemplo la cuenta de las consagradas en concreto, de los legionarios eh, de algún colegio el Reino Uncristi, etcétera, y la mía personal, entonces a la vez fui viendo lo que aporta eh, una marca o una cuenta personal, y cómo interactúan y que de hecho no responden a los mismos patrones y tal, ¿no? Y como última cosa, que lo hablamos en aquel desayuno interesantísimo para planear esto, es que yo misma dudo de la, de la figura del influencer como tal, ¿no? De que a alguien le sigan 7.000 personas o 15.000 personas, pues no es índice más que de mucha reproducción de un contenido. Pero, y eso influye, pero es tan fugaz ahora, ¿no? Que yo digo, hombre, es bueno saber qué sucede, pero hasta ahí. No, no me da mucho más indicación de nada. ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, sí, pero no es determinante. Entonces, es, es algo que cada vez constato más. Muchas gracias Paulina. María Jo, ¿quién está? Sí. sí. Bueno, pues eh, la verdad que o sea, yo me siento interpelada y agradecida a las dos cosas a la, a la vez, ¿no? Porque para mí esto lo saben ellas, que lo hablábamos en el desayuno, es un reto y una, una oportunidad ¿no? también de, de aprender aunque bromeo siempre con la co coordinadora del ILP, con Natalia Sarrión, de, Natalia porfa, habla tú sobre esto. <risa> eh, bueno, después de hoy podremos hablar de muchas más cosas porque habría aprendido mucho. Eh, bueno, a mí me interpela me interpela porque el liderazgo es, eh, y, y, y ser influencer en redes sociales eh, son acciones, mi tesis. Es sobre la acción, sobre qué acción es formativa, qué acción no es formativa uh -huh. y entonces eh, pues al final eh, es una pregunta más sobre el tema en el que estoy eh, inmersa, ¿no? Eh, me interesa también porque como mentora y como profesores de HCP siempre decimos eh, que acompañar consiste en estar y en saber estar y en querer estar con nuestros alumnos uh -huh. y, Podemos estar de muchas maneras, creo que es insustituible el estar en el tú a tú, sí. eh, pero desde luego cabe preguntarse mm, si, si podemos estar con nuestros alumnos sin estar en la, vida, en la vida online, que es una realidad, que es una realidad que ha venido para quedarse, que no es ningún blues, que es, o sea, ayer sí. escuchaba la, en la radio, iba escuchando realidad mixta, realidad aumentada, realidad... Sí. O sea, entonces, o sea, esto es mm, verdaderamente un reto y tenemos que aprender a estar con nuestros alumnos donde ellos están, ¿no? Y muchas veces decimos eh, el liderazgo, y paso mi tercer interés, en el ILP trabajamos el liderazgo como metacompetencia eh, y también como manera de ser quien estoy llamado a ser. Eh, y decimos que eh, esta metacompetencia del liderazgo se compone de, de otras muchas, una de ellas es la capacidad de influir en el otro, que al final es, ¿qué capacidad tengo?, en el sentido más hondo, de tocar corazones, de comunicarme con otro y, y de, de arrastrarle hacia un fin bueno, ¿no? Y, y, y claro, pues, eh, vale, eh, quiero influir, quiero tocar el corazón de la gente, pero la realidad es que hoy en día... Eh, incluso para el que está sentado a mi lado una manera de tocarle el corazón la conversación empieza en, en una red social empieza en un mensaje de WhatsApp en un mensaje de Twitter en un, y luego nos sentamos ¿no? entonces eh, bueno, me parece me parece que hay un montón de preguntas que deberíamos hacernos a, muy a fondo ¿no? y a, que a mí me tocan personalmente y insisto, en un mundo que además no manejo y por otra parte Pienso, estamos formando los líderes de dentro de tres años y estos líderes eh, tienen que estar muy preparados eh, en, en la realidad online en el, en el, en, en, y, y en todos estos temas, ¿no? Y, y se lo debemos a ellos. Podemos preparar si, si, no, si no estamos al final en, en, en el último grito, que coincido uh -huh. contigo, que el último grito es muy relativo, uh -huh. que al final son marcas, ¿no? Sí. Y pasa pero bueno, vamos a ver si hay.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 la siguiente pregunta, no sé si me estoy metiendo ya. Uh -huh. Eso, la, la actitud que tiene un influencer sobre un líder en, su, en sus mensajes, creo yo. Okay. Entonces, bueno, pues... Uh -huh. sí, es un, muy bien, muy muchas gracias bien. Bien. Además, un, un punto interesante y un punto nuevo, que es el, el que participa de las redes sociales sin ser influencer, ¿no? Y claro. esa cuestión, pues, ¿cómo, cómo claro. se aborda la libertad en claro. ese momento de, de, de la toma de decisiones de las redes sociales? Muy bien, sí. muchas gracias.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 nuestras propias cuentas de redes sociales, de que parece que presentamos la mejor cara, ¿no? O sea, que, que un influencer también se muestra en su mejor versión, en su mejor cara, y si eso, si eso supone manipulación o no, o es una realidad que hay que, con la que hay que contar y que hay que aceptar y vivir desde, con libertad desde esa realidad. Bueno, en fin, también lo traigo para que lo retomemos ahora en, en la segunda ronda, sí. ¿eh? que habíamos planteado que fuera cómo hacer de un influencer un líder ¿no? o más bien también eh, abordarla desde el, desde el punto de vista contrario, es como, como si conviene o no que un líder o alguien que ejerce liderazgo, ¿no? y entendemos un liderazgo auténtico, o un liderazgo positiva eh, debe ser también un influencer ¿no? si ahora es una característica o es una competencia que se pide al, al líder del siglo XXI pues, eh, si queréis, volvemos a hacer la misma ronda o cómo os sentís. ¿Sí? O quien quiera, quien quiera bueno, a lo mejor. Venga. Pues a mí me llama mucho la atención en esta, o sea, creo que la, es una idea muy válida, ¿no? Pero, por ejemplo, quienes tengáis en mente, que todos ubicáis aquí a San Juan Pablo II, ¿no? Es indiscutible que influyó, cada quien pueda tener su punto de vista, pero bueno, sin duda fue un, un líder religioso y un líder social y político, eh, sí, pues, innegable, ¿no? Vale. Él decía que de las personas que más le habían influido había sido el zapatero de su pueblo, por las conversaciones que tuvo con este zapatero. Entonces, el punto es que le influyó. Luego, la trascendencia. Que no, no es iba. zapatero, zapatero. Zapatero de verdad, ah, zapatero. Ah, zapatero que había uno como zapatero zapatos, en, en su pueblo, su ¿no? Exacto, también lo es Bueno, la cuestión es que este, por las conversaciones le influyó y esto se fue quedando en la obra de, Juan, de San Juan Pablo II de distintas maneras, ¿no? Solo pienso por un lado. Otro apartado. ¿Sabéis quién es Jaime Altosano? Eh, tiene un canal de música, de, un canal de YouTube hiper especializado. O sea, habla de música con un nivel bastante elaborado. Yo lo sigo porque lo disfruto, pero no entiendo la mitad. O sea, digo, qué bonito el que entienda esto. Vale. Hace poco hizo un vídeo sobre el disco de Rosalía. Fue un furor. O sea, ya el disco era un furor, genial. Esto llegó a la estratosfera porque este youtuber, que es muy serio en su contenido, son vídeos súper largos, eh, muy serios, o sea, muy serios, porque él habla de música, hace todo un análisis del, del vídeo, y lo que fue espectacular fue la réplica de Rosalía en Instagram al YouTube, de este, al, al vídeo de este hombre, ¿no? Vale. Yo cuando veía todo este flujo, y lo que fue un hecho es que, como a nivel económico, las ventas y el ingreso al disco se disparó por la conversación de ellos dos, ¿no? Entonces, eso es una influencia. Y ninguno de los dos tiene una marca que vaya detrás de ellos, ni Sony, ni Paramount, nadie, ¿no? Son dos personas que generan contenido de calidad que se han encontrado entre sí. Cuando nadie apostaba por el disco de esta mujer y nadie patrocina el canal de este hombre, se encu encuentras contenido de calidad y lo pones en valor. ¿no? Entonces yo creo que una característica vital del líder, y que sé que el ILP lo apoya así, es detectar, escuchar, para empezar. O sea, escuchar al otro que están diciendo. O sea, ¿qué pasa? Antes de ver qué necesita, de qué te quiero dar, es cómo estás, qué te pasa a ti primero. ¿no? que consumes, que no consumes, que te interesa, que te interesa, de verdad como primera y, y pregunta larga, ¿no? Un tiempo largo, porque a lo mejor no sabes ni qué necesitas, a lo mejor no te lo has planteado. ¿no? Y en las redes sociales también pasa. La gente no solo consume contenido fugaz y es un hecho. Y cuando se da contenido de valor es alucinante, ¿no? O sea, los memes, ¿no? o sea, la viralidad de, una, de un chiste es porque ya hay contenido de valor. Me ha hecho gracia, tiene sentido ahora, pues lo comparto. Pero entonces es contenido de valor que tiene que ver con la realidad. Creo que una característica indispensable, tanto para influir como para ser un líder, es detectar dónde hay valor y es una cosa preciosa. Y no quiero alargar más, pero que también nos traen las redes. El concepto de autoría ha bajado muchísimo. ¿no? O sea, el Creative Commons es, es mucho más fuerte. Es decir, el, si esto es bueno, puede ser de todos. ¿no? Y eso es valiosísimo. Y creo que ahí es casi, es casi revolucionario. ¿no? el no buscar el bien para mí, sino el compartirlo. Y eso es generacionalmente más fuerte ahora, sin connotaciones morales, es un, un hábito de, de compartir, de divulgar. Sí, qué interesante, qué bueno. Sí, sí, sí, efectivamente. ¿no? Ya esto, los chicos sabéis mucho más que nos, nos de esto que, que nosotros, pero lo vemos todos los días, ¿no? como ponéis a disposición de los demás lo que hacéis sí. constantemente. Eso es un valor eh, fuerte. Un campo tremendo. De, sí, sí, sí, sí. sí.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 finales a lo que estás haciendo, porque al final ser un influencer en la red es mm, ser un líder de mi equipo de trabajo en la universidad o el líder de mi equipo de trabajo en una empresa, ¿no? Eh, es una opción y, y admite cualquier pregunta que, que podamos hacerle eh, pues desde, desde el líder. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, os paso el testigo recogiendo escucha, autenticidad, no Decías arrastre, María José, y compromiso, compromiso, ¿no? A, que es, eh, a, lo que, a lo que te refieres eh, cuando decimos que el profesor sea testigo y que arrastre a sus alumnos, que sea capaz de comprometerles con lo valioso, ¿no? con lo valioso que hay, más allá de trasladarles unos conocimientos. ¿no? Y lo mismo le pedimos entonces a un influencer. Entiendo que, que, ¿no? que, es, que un verdadero influencer, un influencer líder, en el sentido auténtico de la palabra de liderazgo, eh, es a una persona que escucha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 eh, junto con un equipo de 30 personas eh, perfiles falsos sí, sí. para como influencers para vender ¿no? ah, vender, sí. vender vidas sí, sí. Eh, al final para vender productos claro. evidentemente no para vender vidas y a mí lo que me impresionó no es tanto que esto ocurra que sí, sabíamos es. que ocurre sabemos que ocurre sino eh, que, que el periodista le ha sido una pregunta a la Diana que es y a ti esto te parece correcto está claro. bien no está es, es, moral, ¿no? Y él decía, pues, esto es un negocio, ¿no? Y aquí no entra la, claro. la moralidad, eh, es legal. Por tanto, bien, ¿no? Yo creo que hago un servicio a las marcas puedo y puedo, hacerlos. Es legal, puedo hacerlo. Uh -huh. Eso es. Sí. Uh -huh. Entonces aquí, pues, ¿no? El componente sí. <risa> ético, <risa> ético también, sí. ¿no? Eh, juega. Sí, claro. Ana. Bueno, eh, yo quería contaros un poco dos ejemplos, ¿no? Estamos en la cultura del compartir. ¿no? Eh, un influencer, al final, ¿qué es lo que hace? Comparte. Comparte sus cenas en un restaurante, sus viajes por el mundo, su, he visitado tan hotel, me ha encantado, no me ha encantado. Bueno, trayéndome un poquito a mi terreno, que es el de la comunicación, el sábado o el viernes eh, una persona que se llama Pedro Bonofilio, no sé si sabéis quién es, yo la verdad que no sabía quién era hasta ese día, eh, lanza un tuit que dice así, ya lo puedo confirmar. A partir de enero seré profesor titular de periodismo deportivo en la asignatura eh, de primer año en la Universidad Francesca de Vitoria. Muchas gracias. Y nombra a UFV Madrid y a UFV Comunicación. Gracias por confiar en mí. A partir de ese momento, o sea, mi teléfono echaba humo. un Yo no sabía quién era este hombre, entonces claro, empieza a vibrar el móvil, a sonar tal, y digo vamos a ver quién es, ¿no? Es bueno, el speaker bueno, ¿eh? del Real Madrid de Baloncesto. Bueno, a las dos horas o tres tiene 52 comentarios de seguidores suyos, que son eh, 7.250 seguidores, eh, que le empiezan a decir enhorabuena, felicidades, que suerte usted los alumnos, que bien la Universidad Francisco de Vitoria, tal. 180 retweets y 292 likes. O sea. Yo me hago una pregunta. ¿Este hombre es un influencer? Yo creo que sí. ¿No? ¿Es un líder? Pues creo que también. O sea, eh, está, está compartiendo una cosa, una buena noticia con todos sus seguidores. Va a ser profesor de la universidad. Y eso nos viene fenomenal. En temas de comunicación y te cuento. O sea, esto es una pasada. No está pagado, es real. Eh, nos viene muy bien. Otro ejemplo. Eh, una antigua alumna que tú sabes quién es. Eh, bueno, yo creo que la conocéis todos. Angie uh -huh. Sí, sabes quién es. Me paso a Instagram. Eh, es antigua alumna de la universidad y ahora es presentadora de las mañanas de Antena tres Noticias. Eh, yo no sé si la seguís vosotros en Instagram. Eh, ella cuenta lo que, lo que es la televisión, lo que no se ve ¿no? de la televisión. Eh, también es muy deportista. Eh, le gusta mucho viajar, activa, ¿sí? es súper activa en Instagram. Yo creo que todos los días publica varias... Sí, cuentas. en todo lo que sí. Cada foto que sube tiene, o sea, me voy a apuntar por aquí, sí. 2.500 me gustas y cerca de 100 comentarios. Esta chica también es una, es una líder y es una influencer y está contando pues, lo que es su vida, ¿no? su, el periodismo día a día, desde su punto de vista. Y encima es antigua alumna de la universidad. Sí. Uh -huh, uh -huh. Un líder, un influencer. Un líder, en mi opinión, tiene que aportar un poquito más, ¿no? Que no. un influencer no es simplemente contar, pero tiene que ofrecer un poquito más de valor. Es que han dicho cosas muy interesantes, por ejemplo, el, el, el deportista este que, que dice que bien, que por fin me incorporó a la UFV, dice no está pagado. Claro, porque es que debajo hay autenticidad. Claro. O sea, hay un encuentro de este chico, de este profesor, con la UFV, y, y es real, y como es real, lo, lo sube, ¿no? Eh, lo que pasa, que fíjate qué oportunidad tan grande, porque ¿qué hacemos con eso? O sea, cuando tu teléfono echa humor, cuando de repente se nos han abierto eh, ámbitos de relaciones que, que antes teníamos. no teníamos, ¿no? Mm, supuesto. Entonces, mm. lo, lo inmediato es me hago uh -huh. la foto. Genial. Eh, y, y está muy bien, y está muy bien. Eh, a, ahora, lo siguiente es, ¿qué hacemos con eso? Porque se nos abre la oportunidad de poder llegar a gente a la que antes no llegábamos y entonces, o sea, ¿y ahora qué? Con este, pues con este tesoro, ¿no? El ahora qué es que he quedado en enero con él. Claro. Ah, qué bien. Claro, porque tenemos que ver qué podemos hacer con él, o sea, con todo con, vamos, es que este hombre mueve mucha gente a la que nosotros no de forma natural no llegamos. Claro, porque es un, es un cruce de información interesante que es un, un alguien que tuitea, del ambiente puramente deportivo, que ni siquiera es el Real Madrid fútbol, es el Real Madrid baloncesto. baloncesto que ya, tiene, ya dentro del Real Madrid pues es segmentado cruzado con gente de universidad sí. y dices puede ser que no se, que no coincidan tanto o sí no uh -huh. Entonces, bueno que sumar dos públicos distintos es Eso un aporte es. de valor ahora en tanto que las cantidades el tweet verificar el tuit más retuiteado en España eh, no sé si sabéis cuál es es de Rubius, de Rubius y es limonada y tiene un millón y medio de retweets. Y fue un reto que él se hizo de decir a que si yo digo limonada por un chiste que tenía y tal, ¿no? eh, logró que sea el chiste más repetido en España. Ya hemos hablado de Twitter como de cualquier cosa que quieran. Y frente a lo fácil que podríamos decir, Carlos, que tenemos que comentarlo de la superficialidad o no, de la imagen o no, no, este chico, su último vídeo en el canal, fue decir que tenía una depresión tremenda y que dejaba el canal por ansiedad. Sí, sí. Entonces, dice, yo ya no aguanto los comentarios, los haters, todo lo que se le vino encima. Y a raíz de ese vídeo, que de hecho el vídeo sí es conmovedor, ¿eh? creo lo es bastante más callaceta y tal, en sus formas. El pobre chaval está desbordado. O sea, nadie puede gestionar tanta información que no es bidireccional. Es, yo te cuento y tú me no agredes o, o te me tiras en la calle al cuello y todo eso es desproporcionado, no es igual. No pudo claro. no con ello, yo creo que está fenomenal. De hecho es precioso porque dice, mi madre y mi psicólogo me recomendaron dejarlo. ¿no? Es precioso, y dices, claro. Le cuentas, su madre. Es como peatón ¿no? normal. Es, este chico puede tener, es uno de los canales más seguidos en el mundo, de los primeros 10 y deja YouTube un rato de algo normal. A raíz de que él hace esto, me consta que en esta santa casa, ¿no? Ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿qué puedo ir si tengo problema de ansiedad? Dices, madre mía. O sea, a lo mejor todo lo que he hecho el Rubius nunca les ha influido. Y se ríen y lo ven y repite a no. un limonado, tal, ¿no? Pero, oye, yo siento lo que ha sentido él, ¿no? entonces ahí hay un contenido de valor por su parte menos estética lo que él compartió al final fue su, su realidad fue su debilidad creo también que la manera de ver las redes sí cambian hasta por generaciones en otro día ya comentábamos que pues, con las cuentas institucionales me cuido mucho a quién seguir porque es un poquito un currículum de, de la marca ¿no? que, que represento pero que en mi cuenta personal no ya, sigo yo ahí de, de, de todo, ¿no? de todo. Pues para enterarme y justo para romper el algoritmo y pues para hacer experimentos y pues vosotros que estudiáis esto, sabéis que si no, eh, la IP se cicla, ¿no? de repente sigo a gente muy, muy random, ¿no? Para, para ver quién aparece sé que esto podría tener consecuencias de cierta generación para arriba ¿no? pero, uy, si tú sigues a según qué personas, supongo que piensas así pero de una generación para abajo no significa absolutamente nada ¿no? es porque puede seguir a esta persona por una fracción de su vida lo cual hace un riesgo nuevo ¿no? en la autenticidad porque se abre una cosa que no es real, que pero parece que es la autenticidad fragmentada. Yo soy muy auténtico en este trozo de libro. Y en este otro, ya no. Y en este otro, un poco sí Dices, no, no, no. Si auténtico van de la integración, de la integridad, ¿no? Y decía o sea, Magisterio Pontificio, por lo que dice la Iglesia al respecto, y pensaba esto en frío, ¿no? Si nosotros decimos que las únicas relaciones reales son las que tengo con vosotros y con vosotras porque os puedo ver, me cago el catecismo, ¿no? O sea, que alguno haya visto a la Virgen y a Jesús, pues dices, partimos de que somos una iglesia que habla con gente que no se ve, ¿no? O sea, que alguno aquí sea un vidente y en este caso el padre justo estará feliz de atender. Pero la realidad es que las relaciones son reales por la sinceridad con la que yo me muestro y por la verdad que busco. No por lo desvirtualizado, más bien, ¿no? O sea, es un encuentro desvirtualizado, te estoy viendo. Y luego estará el encuentro virtual de los tweets y, y comentarios que puedan salir de esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me explota la cabeza es lo, son como nuevas canchas que se abren, que antes no estaba en nuestro único escenario. Ser auténtico implica muchas áreas de la vida <coughs> y en muchos distintos campos. Sigo una persona por 10.000 cosas, ¿no? Y espero que, como con este profesor, pero como con tanta gente, que te habrá pasado por cuentas institucionales que te retuitean y dices, fenomenal, y dices, no, mejor no, ¿Sí? Sí. <risa> tú, tú no, tú de este tema, no, no me hables, no los conocemos. ¿no? Y la verdad es que cargas con el sambenido completo. ¿no? Y la realidad está en tu veracidad y en tu búsqueda, no, no, en, no en la plataforma o ¿no? no. Hay una línea nueva que se llama la ciberteología, ciberteología, teología cibernética, y habla del amor a las cosas, no por la cosa, sino por lo que se me facilita. Vosotros, varios, vivís fuera de vuestra ciudad y algunos fuera de vuestro país. ¿no? Sabéis lo indispensable que es poderle mandar a alguien una nota de voz. No, Entonces, no es un lujo. ¿no? O vosotros, con vuestras familias, habéis enviado fotos a veces, de los colegiales, hasta de la nevera, de a la madre, cómo limpio esta cosa. ¿no? Dices, genial, es un medio técnico que te acerca a los que están lejos. Luego está el típico reto, de que te aleja, a los que están cerca. va, vale, sí. Pero hay un texto medieval, que no, no encuentro el original, pero os sea, aseguro que lo leí donde se analizaba si sería bueno o no que la gente aprendiera a leer, porque cuando empezaban a leer, perdían memoria. Pues claro, se memorizaba menos porque se, se, se podía leer, ¿no? ¿Será bueno que esto siga lo de la imprenta? Es un poco como con las redes, ¿no? ¿Será bueno que la gente se comunique por aparatos? No es, no es, no es dialogable, no es opcional, ¿no? O sea, es así. Más bien los retos de ser auténtico así y de um, encontrar el valor ahí. Claro, pero que, o sea, la cuestión es que, que es comunicar, porque al, lo decía, es que al final la <risas> lo que hace Rosalía, decías, es bi de, bidireccional, claro, sí, sí. es una experiencia reversible, es un encuentro, es, encuentro. Diría lo que, es, Quintas, claro, es que ya se ha encontrado, sí. es que ya se ha comunicado de verdad, o sea, claro, decías, claro. ha visto el vídeo y lo sí. ha analizado parte por parte, bueno, es que te abro un proceso sí, sí. de comunicación, hago silencio, te dejo que entres en mi vida, sí, sí. te abro sí. un espacio… Y luego en contigo una relación. Entonces, claro, es que eso sucede por eso carta, por WhatsApp, por YouTube o por lo que, o claro. por lo que sea. Convierte o en medio para sí. un fin que, que es el encuentro, la comunicación. Uh -huh. Vale, pues adelante. Gracias. Sí. Gracias. Yo quería aportar un par de cosas. Bueno, usualmente cuando hablamos de influencers o de influence marketing, etc., eh, la mayoría de las agencias de marketing deciden quién es influencer o no por el número de seguidores. Pero bueno, y aquí creo que me puedes que es algo que va más allá, más que el número de seguidores es el número de, o el engagement que eso tú realmente puedes tener con eso. Uh -huh. Entonces para mí un influencer, entendido en redes sociales, bueno, hablamos de San Juan Pablo II, etcétera, que influenciaron en su época de otra forma, es el que logra pasar de ese mundo online al mundo offline, como hizo uh -huh. el youtuber y la cantante. A de un video, de una réplica del video, etcétera me lo bueno, transformó en ventas, en seguidores, en más fans. Tal vez nadie lo había escuchado antes o no lo conocía él como en tu caso, que ahora lo conoces. Entonces yo creo que alguien influencia realmente cuando pasa de ese mundo online a la realidad. Porque bueno, al final es donde vivimos, en esto que estamos haciendo acá. Y la primera pregunta que hiciste de por qué me interesa o qué hacemos acá. Y bueno, yo creo que como... como Universidad. Nosotros tenemos miles y miles y miles de personas que nos pueden ayudar a influenciar a los demás. Desde un chico que pueda tener 300 seguidores o tal vez por lo menos en se hay alumnos que tienen más de 50 mil seguidores, pero que nosotros mismos como profesores, como personal administrativo o como alumnos somos los, los propios prescriptores de lo que hacemos aquí o de lo que hacemos en nuestra vida. Yo soy un estudiante de medicina con 300 seguidores nada más, pero yo quiero influenciar de por qué me parece importante la medicina. Y de 300, si le llego a 100, yo estoy influenciando a alguien. Entonces eso, tal vez no, no pensar en el influencer como esa persona con miles de seguidores, sino ver cómo todos podemos generar un contenido que simplemente aporte, aporte un valor. Eh, cuando cumplimos los 25 años me atrevo a decir que todas las personas que estuvieron ese día, que tengan Instagram por lo menos una historia montaron sí. o sea, a la cantidad de personas en España y fuera de España que les llegó que la web fue 25 años, yo creo que es algo que no sé si hay números pero súper sí. complicado de contabilizar, entonces bueno no tengo que tener 100.000 seguidores para influenciar, sí. siempre y cuando eso yo genere algo de valor y logre salir del teléfono del móvil y pasar al mundo real. Yo creo que ahí es donde está la, la verdadera influencia. Correcto. Cuando gracias a un mensaje mío... ...tú dejaste de... ...empezaste a hacer algo nuevo... ...o a seguir a alguien nuevo... ...o a escuchar una música nueva... ...o a interesarte en una universidad que no conocías... ...qué sé yo. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. Sí, totalmente de acuerdo. Jonathan, ¿queréis comentar algo al respecto? No, estoy bastante de acuerdo. <risa> Muy bien, gracias. Porque es una maravilla, ¿no? O sea, de verdad, es una oportunidad... Es que eso es democrática. Totalmente. Y es lo que decía Ana, que, que con el futuro profesor, ¿no? Al final se va creando esa relación personal que vas a crear en enero cuando te reunas con él. Sí, es un encuentro online ¿qué ha pasado lo que has dicho. Ah, online. Ah, online. Bueno, pues yo tenía una pregunta también. Mm -hmm. quería, a, quería que este colóquio me respondiera a las preguntas que tenía. La primera es, es, ¿hoy en día es un influencer lo que antes se conocía como comunicador? poniendo un ejemplo, Carlos Herrera, que es comunicador en muchos medios de comunicación hace durante varios años. ¿Se le puede considerar influencer? ¿Hasta qué punto no se le considera si se le considera? ¿Tiene que tener necesariamente una red social para ser influencer? ¿O directamente a través de un medio como la radio la televisión puede influir también? Y la segunda, por concretar un poco más, ¿Qué criterio se sigue para que alguien sea este influencer y el otro no? ¿Qué criterio para nombrarlo? Sí, sí. Bueno, Carlos Herrera, o sea, yo creo que es un periodista muy valorado. No, no sabría decirte si es influencer, la verdad. Es probable, ¿no? Cuando, cuando dice, cuando hace entrevistas o da juicios de valor, la gente, la gente le tiene en cuenta para formar los suyos propios. O sea que yo creo que sí, nos ah, igual es verdad que la, pari la parte periodística eh, al ser su profesión la tienen un poco más fácil porque ya tienen el medio, fa ya tienen la facilidad de, de poder comunicarse por un medio de que llega, que alcanza a mucha gente, pero pero bueno, yo creo que sí, que yo creo que los grandes periodistas de España en general sí que, podría, sí que podrían considerárseles como creadores de opinión sobre todo, que que genera un debate al, alrededor de esa opinión, pues no estar de acuerdo también. O sea, luego lo que diga Carlos Herrera, yo puedo llegar y decir, pues ya está diciendo este señor lo que sea, ¿sabes? O no, puedes cogerlo y, y, hacer, y defender esa, esa opinión. Y luego, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es el criterio que se sigue para, a la hora de nombrar a alguien influencer que va ligado, por ejemplo, el influencer con redes sociales. Claro, o, yo, es que, no, yo creo que ahora sí. O sea, sí. Yo, yo te diría... Eso es un poco el debate también, hasta sí. dónde está el papel del influencer ligado con las redes sociales o no, o, o que ahora utilizamos el término influencer para hablar de un líder. Y, o sea, pero yo lo, yo lo achaco mucho a las redes sociales, no sé, no... Porque, porque el término ha nacido a partir de las redes sociales también, creo, vamos. Entonces, eh, yo, yo sí que lo relaciono, pero que puede haber un debate en. en en torno a, este, a esto, sí, 100%, y que es. Bueno, Has elegido un caso muy bueno. ¿Sabes qué estudió Carlos Serrano? Sí, no, no es periodista. Eh, eh, eh, no, medicina, medicina, eh, medicina, medicina, y pasó el medio y todo, ¿no? Y, y, y lo que él tenía era una opinión, y luego haces el destino, tal, terminó en la radio, es un hecho que no es su, su profesión ahora, pero no estudió para eso, ¿no? Claro. Tenía algo que decir y todo cuadró, y venga, lo dice. Eh, ¿Estar en las redes o no? O sea, es que creo que las dos preguntas se pueden sumar. En un influencer depende de a ti que te interese. Si eres un apasionado de los perros caniches verdes, ¿no? A ti te importará el que hable de perros caniches verdes. Punto, ¿no? Que te retuitea el rubio, es que te tienes cuidado porque el de perros caniches verdes, un poco, ¿no? Entonces, el mercado se ha hipersegmentado tanto, ¿no? que o sea, lo de la escucha lo creo primero que nada como un valor humano ¿sí? como, y como una, una, una oportunidad preciosa para ser felices ¿no? pero inclusive a nivel técnico es que no, hay, hay herramientas de pago de escucha social entonces ¿quién influye? pues depende para qué ¿no? o sea, ¿qué te interesa? porque hay gente que habla de eso ¿no? hay gente que influye en el committee manager de leche la asturiana pues oye ¿no? o la lotería cuando saca el anuncio de navidad que solo ve todo tisqui en este país sí, entonces influye el resto del año la promoción de la lotería. Bueno, en verano o sacan alguna cosa interesante. Entonces depende quién. O sea, la pregunta es otra, ¿no? ¿Quién es un influencer? Pues para quién. Es que era eh, para preparar el encuentro, me metí ah, a ver qué dicen de definición de influencer en, en Google, o sea, en Internet, ¿no? Y instalé como primera opción un diccionario de marketing digital y, y definí persona que cuenta con cierta credibilidad en un tema concreto en una comunidad determinada y que por su presencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Entonces, esta, la, me pareció interesante el aspecto de la credibilidad en un tema concreto, genero valor sí. eh, en un tema concreto, tengo, tengo autoridad en este tema y, por tanto, eh, porque me doy a conocer o doy a conocer ese valor, esa opinión, esa autoridad en redes sociales, me convierto en prescriptor o comunicador de, de ese aspecto. ¿no? Eh, y que esta segunda parte aporta la, la, la cuestión comercial, ¿no? es prescriptor interesante para una marca. Ahí ya, pues a ver qué vendo, ¿no? a ver qué... Entonces. Eh, bueno, ahora te doy la palabra. Pues, el aspecto que nosotros discutíamos mucho, ¿no? que entonces el influencer es alguien que debe vender. ¿Qué significa vender? Sí. Podemos dar un, un concepto amplio de la palabra venta, que aunque es evidentemente comercial, pues puede utilizarse para la influencia de otras cosas que no sean eh, productos y servicios. Sinónimo de difusión. Sinónimo de difusión. Uh -huh. Ahora mismo el influencer mejor pagado en España tiene siete años y es un niño que analiza juguetes. Entonces le dan juguetes, juegan con ellos, logran, sus padres, me imagino, que tienen siete años, y es un problema hasta de, de, de un niño, o sea, puede ser explotación infantil o no, porque los padres explotan y el niño lo que hace es jugar, y, y es el mejor pagado, de todo España, a millones de pequeños. Uh, no. Pues Mis hijos les siguen seguros, sí. lo, que, lo que ven en mis cuatro hijos de ocho a tres años, me piden el teléfono, y lo que pone se sí. Son niños jugando con juguetitos que abren y prueban, y todo el rato sí, están en YouTube. Sí. ¿En YouTube? Este, este es el, el, y, y son miles y miles y miles de seguidores que yo lo veo. O sea, ¿cuántas reproducciones ha tenido ese vídeo? Vamos, de Clarísimo, o sea, no, además, y si percacero. pregunta te ceros, es: si no dejo niños a ver los anuncios de la tele, ¿por qué le dejo niños el... jugando eh, con otros juguetes? Que al final, Pero luego, mira, no juegan o sea, les, les despierta este si interés respecto de los juguetes. ¿eh? Luego sí, yo veo que, que el pequeño coge, coge el dinosaurio y el coche y les hace jugar bien, como, juegan, como, como ve jugar al niño en el canal de YouTube. No, sí. es, o sea, bueno, está generando mi influencia. Sí, es verdad. Tremenda. Yo, yo quería recuperar tu, tu pregunta un poco hoy, eh, porque, claro, eh, creo que acertaba ahí antes con el que, bueno, si hoy hablamos de influencers, hemos, decía, hemos como rebajado el nivel, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando de alguien que vende algo mm. en las redes sociales, ¿no? Y con toda la problemática que eso supone de vida lo real, de influencias que se han declarado, pues, de verdad, de total, sí, en serio, que no sí, sí. puedo con esto, no puedo con esto porque estoy viendo una mentira oh, constante, veinticuatro me horas eh, eh, haciéndome fotos, ¿no?, que no es solamente el que graba un anuncio y lo venden en la tele, es que ahora es mi vida se convierte en esto, ¿no? Eh, y es verdad que hemos degradado eh, eso ahora. Si sí, sí, sí. la pregunta es qué es incluir mm, y en qué sentido influye Carlos Herrera, hombre, pues se cuela en la casa en la casa y en el coche y en las recepciones del atasco de millones de personas a la mañana. por es lo que luego de vender. Sí, y vender sí, mucho, sí, sí. muchísimo, además, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, fíjate esta qué combinación entre alguien que vende y luego alguien que, que realmente influye y tiene una opinión sobre muchos temas, además una opinión reconocida, valorada y... y, y, y vamos, o sea que, en ese sentido... Yo quería una cosa. ¿Qué pasa? ¿Que una persona entonces que tiene solo 100 seguidores no es un influencer? Yo creo que sí. sí. Yo creo que sí, porque tú no tienes por qué ser un influencer. ¿A partir de qué número? ¿De 5.000? ¿De 6.000? A lo mejor con 100 seguidores, o menos, ¿eh? Tú estás influyendo en tu grupo de amigos mucho más que a lo mejor una persona que tiene a mis seguidores. Y a lo mejor influyes mejor. Bueno, que a mí me pasó algo. Hace poquito me quité Instagram. Hace nada, hace unos meses. Pero la verdad, porque me sentía un poco asqueada, que yo veía que la gente de, de mi alrededor y el círculo en el que me movía era todo super, como muy superficial, muy... Y de verdad me asqué, o sea, yo subía, de verdad, todos los días una foto. O sea, aparecía más Facebook que Instagram eh, y me encantaba. Y los likes que vi, y miraron, fui un lo que hice y, y la story de, fui con Paulina a un café. Y, y de repente me asqué porque dije, a ver, ¿qué estoy buscando? O sea, ¿para qué lo estoy subiendo? ¿Qué estoy buscando? ¿O por qué me ilusiona cuando veo likes? Porque sí me gustaba ver que en cinco minutos tenía 200 likes. La verdad, sí se siente bien. O sea, pues, sí. Y, y como que dije, no, no, no, no, no, y me la borré. Y ahora escuchando la mirada que tienen ustedes sobre esto, dije, ching, me la quiero volver a abrir y ya no <risa> se puede. <risa> no, las tarjetas la permanentemente, bueno, x El punto es que quería pedir su, como, ¿qué opinan de esto? Porque también es verdad que en la realidad que yo me movía, de verdad, que yo intenté buscar como razones buenas y de verdad como que dije, o sea, sí para mantener el contacto con, el, con mi país, pero también tengo Facebook para eso, entonces, como que dije, ¿qué necesidad de estar viendo si en México salieron a tal lugar y fueron con no sé quién? O sea, me asqué, Entonces, como, ¿cómo? ¿Qué son? O sea. o sea, creo que hay dos cosas, una que, o sea, la correcta jerarquía de valores, y viva San Ignacio, ¿no? Pero en tanto en cuanto, lo mismo, son marcas, son cosas, y ahora es esto y luego será otra cosa y yo estoy segura que en los 60s había gente que se agobiaba porque no le escribían cartas ¿no? y solo le llegaban o sea, postales de no sé, facturas de cobro y no cartas, cartas ¿no? entonces lo, es un sentimiento profundamente humano entonces en tanto que humano, pasará ahora con esta cosa y después con otras ¿no? y, y, y la gente que, bueno, que en los 80s pues, pasaría a la tarde esperando un teléfono fijo pues ahora WhatsAppea, pero es que es el mismo principio activo es el corazón humano que se quiere comunicar y quiere recibir reconocimiento, que eso está fenomenal. Y por otro lado, de abrir o no, sí. otra cosa que, que, bueno, eso lo he puesto en mi currículum, pero no lo puse. Yo me dedico a dar cursos de uso de redes sociales a monjas, a curas, a profesores de religión. Tal. Y el año pasado fui a la Comunidad de Madrid, no son ni monjas, ni curas, ni profesores de religión. Fue un, una plaza muy interesante editorial, ¿no? Y sentían que mi búsqueda era que abrieran cuentas, ¿no? Y a los dos horas les digo que a, a mí... Ah, bueno, sí me pagó la Comunidad de Madrid, pero Mark Zuckerberg no me ha pagado nunca en la vida. O sea, yo no gano nada con que tú abres una cuenta. De hecho, visto súper egoístamente, no la abras. O sea, entre menos competencia, más nos toca a los que tenemos cuentas, ¿no? No es eso. O sea. Y me fui a buscar qué decía la, la, la Comunidad Europea sobre las competencias digitales y lo que se busca es que alguien sea capaz de manejar información, ser capaz de, ser capaz de comunicarla, Resolver problemas y manipular contenidos. Manipular en el sentido bueno, la palabra. Manejar contenidos, ¿no? Si sabes hacer, y puedes hacer esas cuatro cosas. Con las herramientas que ya tienes. Amén. ¿Sabes? O sea, yo a nivel profesional me abro todas las cuentas para que no me roben la marca, básicamente. Pero hay cantidad de redes sociales, como una que se llamaba Vero, que a lo mejor también tú la viste. Uh -huh. Hombre, la abrimos uh -huh. por ganar la marca. Pero nada más falta que, que yo pagara a alguien para recuperar Reino Uncristi en no sé qué red social. No. Las ganamos, ¿no? y la mía personal también, pero no las usas porque no tienen sentido la pregunta por el sentido se impondría lo que tú dices yo qué quiero y ahora necesito otra vez ver estas fotos porque me hacen bien vuelves ya no me hacen bien en cualquier caso, fíjate lo que dices ¿no? eh, busco un like ¿qué hay debajo de eso? es que yo quiero que me quieran maravilloso <risa> la pregunta es ¿por qué quiero que me quieran? por una imagen que no es real de mí o por quién soy. Entonces, es qué que buena tu reflexión. Mira, es que esto al final es m, hija, lo que dice mi hija de 12 años postureo. En Instagram o cuando entro en una sala. Entonces, si en mi, eh, si en mi grupo de amigas yo siento que, que desde que salgo de mi casa hasta que entro es postureo y al final estoy engañando a todo el mundo y la primera a mí y mi amiga se juntan conmigo por el postureo y por una imagen que estoy dando de mí que no es real, pues es que es tan tóxico eso como un Instagram donde estamos todo el rato y todos hemos hecho esa experiencia, ¿eh? o sea, de, de, el otro día se reía porque Guadalupe bueno, López uh -huh. que hoy es un santo eh, eh, siempre decía nadie es tan feo como en su foto del DNI ni tampoco como sale en Facebook o sea si <risa> es real no entonces y además yo tengo esa experiencia o sea, yo subo tres cosas al año en Facebook ahora me ocupo muy bien de que sea lo más ideal posible. Pues o sea, mmm, la pregunta es para mí. Claro que quiero que me quieran, pero ojalá me quieran por quien soy. Con toda mi mujer también. Con, siendo capaz de mostrar vulnerabilidad, de decir, oye, pues ahora no estoy con eso, ¿no? Y entonces, si logramos eh, eh, ese, porque al final comunicar es, yo comunico quién soy, las cosas que me importan. ¿Para qué te quiero a ti, no? Entonces, eh. Pues si ahora eh, Instagram va a servir para de verdad comunicarte quién eres realmente, ábrete la De hecho yo me voy a abrir Instagram <risa> conforme salgamos de aquí. Y, eh, no. Eh, pero claro, es que el, el like es muy traicionero. Pero es muy traicionero el like en Instagram y es la vida. Sí. Sí. Quizás eh, una una señal. ¿no? de cuándo está siendo un medio adecuado para el fin que quieres conseguir, eh, que es comunicarte con tu familia o con tus amigos tan lejos, o, ¿no? o con eh, los alumnos a los que queremos llegar, o con los profesores a los que queremos llegar. Eh, es esta sensación de, si lo damos por el contrario, pues, pues no de ansiedad, sino de libertad, no, no de agobio, sino de ilusión. Uh -huh. no de hay, También hay que saber escucharnos. ¿no? y escuchar si estamos viviendo en la, las redes incluso cómo somos nosotros mismos influencers o influimos, ¿no? o cómo consumimos, decía Armudera antes también ¿no? cómo consumimos lo que lo de otros ¿no? eh, quizás también um, podamos mirarnos un poco a nosotros y, y tomar en libertad la decisión que has tomado y también en libertad la decisión de si quieres eh, hacer uso adecuado de esto y, y poner unos límites que ahora ya has visto con claridad uh -huh. y no, y, y usarlo para comunicarte, para sí, sí, hacer tu misma... Las redes sociales pueden ser un patio de vecinas. Yo sea, si, si sí. hago la foto, yo más, y la otra grita más, y el otro grita más. Entonces, el, también el reto está en... ¿Hay alguien ahí escuchando? ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Dispuesto a decir, oye, espera, espera, me voy a callar un poco, voy a escuchar lo que estás diciendo y te voy a contestar a lo tuyo. No es tú, habla, y luego yo, y luego yo, y luego yo, conversaciones alternas. Por cierto que me callo porque... Pues me ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, yo lo que te quería decir es que... O sea, no hay que estar en todas las redes sociales, te vuelves loca. Si tienes que publicar en Twitter, en Facebook, en Instagram, al final... Tienes, o sea, yo, en tu lugar, lo que haría es pensar, a ver... ¿Dónde quiero estar? ¿A quién quiero llegar? ¿Y qué es lo que quiero decir? Si es Instagram, fenomenal. Si es Facebook, fenomenal. Pues si es WhatsApp, a lo mejor no hay que estar en ninguna red y estar solamente en WhatsApp o en lo que quieras porque te puedes volver loca y te puede dar una ansiedad que te mueres y tienes que publicar ahora hago la foto para Instagram o el comentario para no se puede o sea, nosotros lo hacemos porque tenemos que estar en nuestro trabajo pero yo en mi cuenta personal yo solo tengo Instagram que lo tengo abandonadísimo porque mi gente no está ahí no sé si leíste esa noche el libro que publicó Sí, durísimo sí. muy duro y es, era una serie de comentarios que él había recibido solo en ese día de odio eh, con unas barbaridades y, y bueno, reflexionando, ¿no? y a mí ese, leer ese hilo, eso, y que yo también me metí a discutir en Twitter porque papel habré abierto, <risa> eh, me lleva a pensar si vosotras que estáis más en contacto con esto, sabéis qué idea tiene de fondo YouTube, tiene Twitter? O sea, entiendo que hay una idea de democratización del contenido, de que llegue a todo el mundo, de que más sea gratuito y, y dar voz a mucha gente que quizás no la tenía hasta ahora. Pero no sé si hay algo más. Porque ante la pregunta de si YouTube tiene que permitirme a mí sí. moderar mis comentarios, claro. es que piensa YouTube de tus comentarios. Sí. Porque si esto es todo vale, pues solo no vale. O sea, por un poquito de contexto, eh, Dani pero es un sacerdote va? marianista maravilloso. <coughs> que, de hecho, es el, en España es el youtuber católico más notorio. Y es un, es un sacerdote que, aparte, es un amigo personal, lo quiero no mucho. Igual sí que lo has aquí porque es un gran hombre y nada, tiene un canal muy interesante, ha hecho colaboraciones con Tiparraco y gente por el estilo, ¿no? O sea, el canal es divertidísimo, súper peculiar y tal, y tal, todo lo que le, dice, le dicen todo menos bonito, ¿no? O sea, le llegan muchos comentarios muy buenos, pero todos los días, eh, barbaridad y media, ¿no? Entonces, ayer publicó un libro de Twitter, muy sincero, de hecho luego les mandé un WhatsApp y está, está conmovido, ¿no? Cierta, hay o sea, que todos los días le digan barbaridad y media de él, de la iglesia, por ser sacerdote, de todo, ¿no? El debate que él abrió en ese hilo es porque yo tengo que moderar mi comentario y no hay ninguna política en las redes sociales como empresa, YouTube o empresa, que, que modere que esta gente no tiene a ser bajada. ¿no? Porque hay verdaderas salvajadas También está el tema ahí de la identidad. ¿no? Eh, o sea, cuando tú eres una cuenta verificada, yo creo que la palomita azul, eh, la empresa sabe quién eres, dónde vives, cuál es tu razón fiscal, todo. ¿no? Pero yo, como cuenta no verificada, puedo ser 25.000 personas, lo que si hago, ¿no? los perfiles falsos, eh, en el caso cuando la gente es tan, tan violenta, agrediendo, casi nunca es una cuenta real, ¿no? eh, manejando cuentas institucionales, hemos tenido momentos en que no nos dicen cosas tan bonitas, ¿no? pero si es una persona la que hay detrás, siempre se acoge esa experiencia, de hecho no se borra, ¿no? dejas el comentario y gestionas el, el, el mal parecer, ¿no? pero eso es un tema, feo, como tantas otras cosas en este tema, en este mundo de redes sociales, que no está bien necesitado aún. Y es eso, o sea, él no puede subir cierta cantidad de contenidos, pero sobre él se puede subir lo que sea, y es injusto. También él, y sé que lo hace, no a nivel de rubios, pero de repente lo deja, y lo deja un rato, porque su prioridad, lo que decía también Rocío, es la paz, y el primero que nada es un sacerdote que trabaja en un colegio. Entonces, si esto le afecta para el colegio, pues lo deja. ¿Y por qué lo consumiste? Porque, porque tiene una razón, por la cuenta de institución, o sea, oficial, digamos, pero no puede nada que incita al odio, que crea que, que discusión. Yo podría denunciar sus contenidos uh -huh. eh, por su plantación de personalidad. O sea, estamos sujetos a muy, que estamos bien, sí. pero claro, pero el que me, me comenta es tal cual te voy a matar en la carretera, matar a tu madre, sí, sí, sí. y de ahí para verlo. Entonces es como una conversación injusta, porque de hecho no es conversación. Tú sabes quién soy yo, yo no sé quién eres tú, pero tú no puedes agredir. Y, y me ofendo. Bueno, jurídicamente es difícil de perseguir el delito, porque es un delito. O sea, esto son amenazas, injurias, sí, sí, sí. sí, incitación sí, sí. al odio. O sea, está tipificado. Sí, sí. Lo que sí. sucede es que, claro, se quiere dar una cuenta. O que es masivo, que no puedes perseguir a tanto. tanto, tanto. Eso es, a menos que sí, la, sí. la plataforma te dé algún tipo de apoyo. Bloquear cuentas, etc. Mm. De hecho, en, esto, en la gestión de esto, en, en YouTube es más difícil, pero en Twitter es un poco más fácil. Lo que se suele hacer, y no es, no es que ya sea muy partidaria de eso, pero técnicamente se hace: es a, a tus amigos es a por él, ¿no? y es sí, a bloquear claro, la cuenta. Claro, claro la cuenta. entonces 10 claro, personas te bloquean la cuenta, Twitter, en lo que investiga, cual madre de niños pequeños, en lo que nos enteramos quién tuvo la culpa, suspender las cuentas mm. y va a hacer que tú, y te la regresan o no te la regresan. Pero es el mismo, es el corazón humano, Y el rubioso ha vuelto, por cierto. ¿Y vuelta? Sí, para a, a ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta yo a ellos? ¿Puede? La segunda fila de. ¿eh? Bueno, todos, pero. ¿Cuál creéis que sea dos cosas? El reto a nivel personal. Y no me digáis la autenticidad porque ese es un tema infinito y muy visto. Pero, ¿qué reto sentís vosotros? no sé, si manejo del tiempo, si encontrar a los que sí me interesan, por ese lado. Y dos, ¿qué les falta las redes dar que no han dado ya? Lo, desde cosas técnicas, me impresiona que cada vez más las redes hacen un, de un comentario, como una story, algo que es visible para todos, solo hay comentarios en personal, es curiosísimo. Antes era comentario para todo el mundo, digo, ¿verdad? imagen para todo el mundo, y comentario de todo el mundo, un muro básicamente. Y cada vez es menos eso y más contenido para todo el mundo, con comentarios para vale. mí Es como curioso esa nueva forma. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué creéis que viene? ¿O qué os falta que no hayáis, que no hayáis tenido redes? Eh... Bueno, vale cualquier fila, pero no es más. <risa> eh... No sé, muy no sé si queréis los Me parece que comunicación. ¿no? <risa> Eh, no, realmente lo que si estoy viendo yo mucho, a mí cuando comparto los teatros en un teatro, compartí una foto del teatro que vi, y lo que sí recibo es, me gusta compartirlo por el hecho de conocer que el seguidor el tiene las mismas aficiones que yo. Gracias a esto, ahora sé que igual con esta persona que no lo sabía, le gusta el teatro, entonces igual el próximo día puedo ir con él o puedo comentarle, ¿qué te ha parecido? La verdad. Entonces, en ese sentido, veo muy bien que, que publicas algo no para el público en general, sino para tus seguidores, y que te puedan comentar de una forma individual, lo veo como algo positivo también, porque, porque tiene que todo el mundo en la conversación que podría yo con esta persona, y que te ha parecido el teatro, o sea, pues es algo como más, más personal, ¿no? Y, y cuál es la primera pregunta que, que planteabas? ¿Qué, ¿Qué retos sí. encuentras tú? Un reto, bueno, realmente el reto es algo así muy genérico, ¿no? Pero es eh, como conseguir un poco compartir tu vida, contar tu historia, tal en la red y sobre todo conocer, conocer lo que está pasando. Ahora mismo no vivo en mi ciudad y gracias a, a las redes sociales lo veo como algo muy positivo poder saber qué, qué tal va mis amigos de Sevilla, eh, como, no sé, qué, qué se cuece en el ambiente y tal. Y a la de ahí, pues, oye, qué bonita foto, ¿cómo te va? Como que otra conversación, en ese sentido yo creo que es un reto positivo lo de... Yo veo bien la gente, dice, no, lo tengo en redes sociales y no publico nada. Entonces, realmente... Porque la tienda, o sea, publica un poquito, en algo de... O igual no publiques pero comentas, no, no seas fantasma como, sí. como lo suele llamar. Y luego también, hace poco lo comentaba con un compañero que es un tema que me enfada, si tú publicas algo en redes sociales, estás expuesto a que a alguien no le guste lo que publicas. Y nos ha pasado otro día, un compañero que me comentaba que la persona subió un vídeo a Internet y, a la red social y decía una serie de cosas en el vídeo que... El compañero no estaba de acuerdo y le comentó: Oye, ¿por qué opinas de esta forma? Si es un error lo que estás diciendo, o no es un error, sino no estoy de acuerdo tal. Como que quiso entrar un poco en. Y directamente. La persona del vídeo, le borró el comentario, le bloqueó la cuenta. Y es como: ¿por qué esta censura? Entonces, ¿estás subiendo un vídeo solamente por el postureo? Este es el que se acuña ahora. el postureo? ¿Es porque quieres solo mostrar tu perfil? Porque si tú subes algo, ¿estás expuesto a que te lo, lo comente? ¿no? Si ¿Es una postureo que estás más bonita o no me gusta? ¿Por qué? Porque se borra, ¿no? Entonces, es un reto tentador en el sentido de que te puedan comentar de una forma, pero que también la persona sea capaz de borrar algo que te han puesto. A ver si tú eres persona, además te cuenta, de la pública. ¿no? Uh -huh. Tampoco tienes que borrarlo, si no, no lo tengo pública, ¿no? Uh -huh. <risa> Me respondías un poco, ¿no? <risa> <risa> Yo quería también plantear una porque hemos hablado de influencers, de líderes desde una connotación positiva. Pero yo creo que también hay que tratar, y yo como a mí me interesa bastante, sobre todo en el tema de los menores, porque yo soy estudiante de educación primaria, y la verdad es que me interesa bastante hasta qué punto una persona que es considerada un influencer en un momento, o una situación concreta, puede decir, puede transmitir algo que influye negativamente, a un sector de la población y ya no tanto cuando ese sector de la población es un sector mayor de edad que ya tiene una opinión un criterio formado cómo afecta eso a un niño de nueve años porque pues es una realidad o sea hoy en día un niño de nueve años un niño de diez y eso es así eh, tiene un móvil o si no tiene un móvil tiene acceso al móvil de sus padres tiene acceso incluso tienen cuentas o sea, hoy en día yo tengo primos de nueve o diez años que tienen cuentas de Instagram entonces eh, lógicamente ¿Hasta qué punto debemos controlar lo que los menores ven? ¿Hasta qué punto debemos ver bien que una persona diga mmm, lo que quiera? Me refiero, lógicamente un profesor tiene libertad de cátedra, un profesor puede opinar y puede decir lo que piense, pero está vigilado. O sea, lógicamente un profesor no puede decidir una clase, una manera es porque rápidamente no, la van a contar. Pero en las redes sociales es distinta, Hay redes sociales que te lo... Te lo más en redes sociales que la censura, por ejemplo, en Instagram tú no puedes subir algo, es que te lo porta. pero en Twitter eh, la censura es mucho mayor, la gente es mucho menor. Pero en Twitter puedes manifestar lo que quieras. ¿hasta qué punto debemos, como bueno, los que son padres, los que hay padres y madres, y los que son educadores y si queremos ser educadores, hasta qué punto debemos pensar en eso? Porque realmente puede ser una cosa muy positiva o un peligro porque puede afectar en el criterio que se está formando en un niño de 9 y 10 años de manera brutal. Uh -huh. ¿Te que quería... sí. ¿El, ¿El, el temor. Es el temor, ¿no? ¿No? ¿Es un temor? Para todos los educadores y padres, uh -huh. sí. sí. A este exige padres que no hagan dejación de funciones. Gracias. Punto número uno, ¿no? O sea, desde luego miro en contra y ¿el Estado debería prohibir...? Bueno, no. no. no. La responsabilidad, el derecho y la responsabilidad de mis hijos es mía. Exacto. Entonces, esto exige padres presentes, uh -huh. comprometidos y, y, y, y por pues, asumir el reto. ¿no? O sea, yo no demonicemos las cosas, ahora sepamos en qué lo estamos metiendo, porque, mira, eh, es que <coughs> yo de padres hace unos días, ¿no? Pues a favor del famoso Fortnite o no o que hacemos tal con niños de 10 años no lo que sí? Sí. Eh, el, el el caso es o sea mm, mm, eh, pues sí hay que dar porque esto es una realidad y está aquí fantástico ¿Pero estoy dispuesto a acompañar a mis hijos a mi hijo en esa realidad claro o sea ¿sí? dejo que la niñera sea en YouTube la niñera YouTube si quiero que mi hijo no se cierre al mundo que es una realidad y esté en redes sociales, pues tener que acompañar a mi hijo para sí. ver qué contenido es, claro. para preguntarle, para hablar con él sobre eso, para mm, mm, ver cómo lo está viviendo, sí. para eh, al final eh, es, eh, educar, igual que antes educábamos cómo te comportas en una fiesta, pues ahora es cómo te comportas en, sí. la, en las redes sociales. Ahora, claro, amigo, a ver quién quiere aceptar el reto, tener el tiempo, la formación también, saber, no meter la pata, ¿no? Dicho esto también, yo creo, ¿eh? eh al final, o sea, los móviles con 10 años, las redes sociales, o sea, son, está demostrado, son detonantes de adicciones, de otras adicciones, cuando se nos dan a una edad, en la que no, en la que, en, la que, en la que no, en la que Instagram a mi hija de 12 años en explicarle cómo me relaciono con mi cuerpo. Claro. ¿Qué respeto que, sí. que tengo que tener por mí misma? Sí. ¿Qué estoy contando cuando me hago una foto? Sí. Cuando... Es un reto. ¿eh? Pues es un reto es? ¿Claro? Sí. Y, y como educada, que son los colegios sí. lo mismo. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. qué ser, hacer, pues yo también concuerdo en estar presente siempre. Sea, o sea, que, que el espacio virtual que los chicos tengan, manejen, sea el adecuado a la edad que tienen. Y para eso, como, como la accesibilidad es tan grande en el mundo de Internet, pues hay que, hay que estar presentes. Porque ahí incluso Google ha puesto un montón de controles y puedes. Eh, hay muchas herramientas para los padres ahora mismo, hay muchas, o sea, porque es una cuestión que está la preocupación incluso de aquellos que se precian o sea, de empresas grandes que quieren hacer las cosas bien, pues eh, esto lo tienen presente, ¿no? Pero aún así no, no, somos irreemplazables, tú como futuro profesor y nosotros como padres, eh, pues estar ahí para, para que jueguen con lo que tienen que jugar, no con cosas que no son para su edad, es que esto es el principio, ¿no?, el que te vale para el aula. ¿Te vale para casa? Sí, ¿Te vale para sí. las redes? ¿Te sí, vale en libertad? La... ¿Te vale responsabilidad? Sirve a una cuenta que se llama A Womanish, que para el tema de redes sociales y aparatos de en, turno es una señora de Madrid que me parece brillante y ha dado congresos en Seúl y en Estados Unidos y tal, un nivelazo pero sobre todo es el acompañamiento, el cómo ella se relaciona con la ella se dedica a esto, pues como sus hijos, lo normal es que, de hecho, es I kid, I girl y I last, y así llama a sus hijos, ¿no? para mantener la privacidad de los niños, pero es brillante, cómo lo explica, cómo lo ven, de hecho hasta que juguetes los puede comprar o no, pues no son niños sumamente cibernéticos, pero bueno, y las empresas, como dice gusto, lo intentan hacer hasta donde pueden, Y también si un niño de 5 años sabe programar, pues, no, es, es el corazón. A los padres, a cómo formar a los padres en el tema de las redes sociales y mis hijos. Porque también hay casos, bueno, muchas veces hay padres que dan la tablet al niño y toman. Pero ¿sabes? ahí no estás educando. Sí, claro, pero es una realidad, o sea, sí, sí, pasa. Claro. O sea, es, es algo negativo, es algo que se tiene que corregir, pero desgraciadamente es una realidad que pasa y mayoritariamente ¿eh? Tal vez, a lo mejor, la, para que esto no pase, o para que esto se solucione, deberían haber más cursos formativos para los padres, o tal, sobre pedir a redes sociales con, con mis hijos, cosas así, tal vez... sí Y, y para ti también. ¿Y porque para los propios... Los redes propios. y plataformas, ahora que es de Spotify, o sea, ¿hace cuánto que no escucháis música aleatoria? Y dices, claro, pagas el premium para, para escuchar lo que quiero y no lo que me quieran poner. O sea, la radio me pone cosas, y dices, no, no, yo quiero mi música. Y una serie, la ves en Netflix, no la ves en la tele porque yo no la quiero el martes a las 8, yo la quiero el lunes a la una 15, ¿no? Entonces, más reto que un chico vea o no el tema, que ya no es un mega reto, de, del contenido que ven, es que se acostumbran, nos acostumbramos todos, y, y yo también, ¿eh? a que el contenido es, es por demanda. O sea, yo ya no espero una película, no busco el horario de la serie, ni, y de hecho, lo mismo en los algoritmos, si no busco música aleatoria, yo escucho lo que quiero, la hora que yo quiero, veo la serie que yo quiero, el tiempo que yo quiero. O sea, si te quieres comer 25 capítulos, pues mucho tú y tú no sueño, pero técnicamente puedes. Entonces el reto es cómo educas a un niño, a qué, claro, que cada que gráfico. ¿Cómo educas a un niño cuando ya no tiene que esperar? Porque los adultos tampoco esperamos. Y porque está el globo y porque está todo, ¿no? Entonces no es malo. El punto es la, lo mismo, el corazón humano. Ese niño tiene que aprender a esperar de alguna otra manera. Y tiene que aprender a elegir de alguna otra manera. Y a ver cosas que no sabe que no a haber. Entonces cuando comíamos fuera en, en familia, cuando íbamos a un restaurante y tal, no nos dejaban repetir menús nunca. Y era un poco agobiante. pues dice, papá, déjame, que yo sé que me gusta esto. Y yo creo que hasta los 12 años no los dejaba. ¿eh? decía, genial, ahora come otra cosa para ver ¿a qué sabe, ¿no? Entonces, pues sí. Y cosas así. Pues ir formando a los niños en 10.000 cosas analógicas. Porque el otro no es opcional. Ya está. Y lo que nos quedará por ver. Y también hacer cosas en familia. O sea, ah, bien, no hacer cosas... Acceder a las redes sociales. En familia. Y no o sea, es que, claro en una tele del salón puesto Netflix, en la de la cocina hemos puesto otra cosa, y en medio aparece medio de cuatro años con un, con un iPad y jugando a no sé cuánto, es como, estamos locos, que todo el mundo se sienta y todo, hacemos una cosa, no, es que yo no quiero ver esto, bueno, pues aprendes a negociar, a perder, a esperar, a compartir, a, o sea, al final esto es nueva, es una oportunidad también de educar en valores a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Sí. Eh, de una manera también muy posibilitadora, ¿eh?, porque anda que no hay vídeos que puedes poner desde el anuncio de IKEA de la Navidad hasta el... el, el sientas a los niños y comentar la jugada, que, que también ¿sabes? es una oportunidad, ¿no? Que... Muy bien, bueno, pues eh, cerramos, ¿os parece? Agradeciendo mucho a nuestros cuatro ponentes de hoy <risa> la participación en esta reunión que da HCP, y también invitarnos a participar de la siguiente, que si os quiera será en enero, y el tema será la música. Entonces también contaremos estaremos con, con gente que nos pueda aportar su visión de esta realidad en relación también con, con la formación personal y, la, y nuestra influencia es en la formación de otros. Muchas gracias y eh, a estudiar. <risa>